Parece una noticia repetida, pero en realidad es otro municipio, otra ciudad de, de la Argentina, esta vez de, de la provincia de Buenos Aires, eh, donde se encuentran agrotóxicos, bueno, veneno, en su agua. En este caso, Estandil. Eh, para contarnos un poco cómo fue el estudio y, y los resultados eh, que arrojó, eh, estamos con Juan, Midel, eh, Juan Midey. Él es eh, integrante de la Junta Vecinal eh, por un Ambiente Saludable de Tandil. ¿sí? Gracias por acompañarnos, Juan. Bueno, buenas tardes, Diego. Buenas tardes a, a todos quienes nos estén escuchando. Bien. A ver, Juan, contanos un poco qué, qué resultados obtuvieron, eh, de qué se trató este estudio. Bien, bueno, en primera instancia... Eh, el resultado que tuvimos fue la, que detectamos la presencia de ocho agroquímicos en el agua de red del Partido de Tandil. Eh, este análisis surge eh, debido a que hay una gran ausencia de estudios oficiales, no hay estudios que, que analicen el agua de red en el Partido de Tandil, y frente a un contexto en el que nos demostraba de que todos los análisis estaban dando presencia de agroquímicos. Tuvimos el caso de Lobos, el caso de Pergamino, el caso de Ayacucho, entonces, frente a una demanda colectiva de querer saber qué agua estábamos consumiendo los y las tandilenses, eh, decidimos llevar adelante este análisis y, bueno, eh, empezamos con, con las cuestiones de, de logística, de planeamiento, eh, establecimos contacto con Damián Marino, quien siempre nos recibió muy amable y a través de él fue que pudimos realizar eh, los, los análisis en, el, en los laboratorios de la Universidad Nacional de La Plata. Bien, y a ver, ¿cuántas, eh, cuántas muestras eh, tomaron? Contanos un poco el protocolo que se utilizó. Bien, mira, el protocolo fue el establecido por la Universidad Nacional de La Plata, por el Centro de Investigaciones Medioambientales. Eh, bueno, que ahí detalla cómo debe ser eh, específicamente el muestreo, ¿no? Y ¿Cuáles son los envases que se deben utilizar? ¿Cuántas muestras tiene que haber por cada, eh, por cada lugar a analizar y demás cuestiones? La identificación y, y esos... Esos detalles que son específicos, ¿no? Desde el protocolo establecido. Después, los lugares que elegimos para, para analizar fueron cinco. Lo que tratamos fue de que haya una diversidad entre lo urbano y lo, y lo rural. Eh, analizamos el agua de red de tres, de tres localidades rurales. que fueron eh, de La Canal, Gardey y Vera, que son tres pueblos que están más o menos a 30 kilómetros de la ciudad cabecera de Tandil. Y en, en la misma ciudad tomamos agua de un vivero agroecológico que el año pasado sufrió eh, una pérdida inmensa debido a las derivas de agroquímicos y de la canilla, de la, hay en la plaza central donde está la municipalidad, hay una canilla exterior tomamos agua de, de esa canilla también entonces eh, apuntamos a esto, que haya diversidad rural urbana y bueno, algunas consideraciones que, que teníamos que tener en cuenta por ejemplo, tener permiso para tomar el agua poder acceder eh, y que, sean, que sea agua puntualmente de red. Bien. Ocho agrotóxicos, ¿tenés ahí cuáles son? digo Algunos por ahí los conocemos, otros seguramente sean nombres eh, difíciles, ¿no? Sí, eh, son nombres difíciles y seguramente no los voy a pronunciar como corresponde, pero fue acetoclor, atracina y ATZOH, hidroxiatracina, asoxis, trobina. Cipermetrina, imidaclopril, metalacloro, piperonil, butoxido y tebuconazol. Son herbicidas, insecticidas y también hubo presencia de un fungicida. Bien. No, no suena bien, pero no necesariamente eh, eso diga mucho. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el nivel de toxicidad o cuál es eh, quizá de todos estos que me mencionaste el que más preocupa? Sí, mira. En ese sentido utilizaré las palabras que, que nos dijo el doctor Damián Marino, textuales. Hay una muestra que tiene problemas por la concentración de cipermetrina y hay en todas detección de alguno por debajo de los límites permitidos, pero detección al fin. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las muestras analizadas, los cinco lugares que analizamos, dieron presencia de agroquímicos. Algunas con mayores niveles que otras. De todas maneras, no tendría que haber aparecido ninguna, y más al estar hablando de agua de red, que estamos hablando que se toma de pozos muy profundos, a diferencia del agua de pozo. Eh, entonces, estamos hablando de que en todas las pruebas, hasta inclusive en la del pleno centro de la localidad de Tandil, dio presencia de un agroquímico. Sin embargo, como vos bien decías recién, hay cierta variabilidad entre unas con otras. Por ejemplo, la cipermetrina en vela apareció en un nivel que según el Código Alimentario de la Organización, de la Unión Europea, perdón, no sería apta para consumo humano ni animal por su potencial contaminante. ¿Y por qué decimos esto de que según la Unión Europea? Eso es, eh, también es bastante clave decirlo, porque en Argentina el Código Alimentario está totalmente desactualizado y estas sustancias siquiera están eh, reglamentadas. Por eso tomamos como parámetro lo que establece el Código Alimentario de la Unión Europea. Después, la zona que también está muy comprometida fue pues de la canal, en el sentido en el que dio presencia de cuatro agroquímicos en esa sola muestra, que como se sabe, ¿no? eh, siempre se habla de las características nocivas en la salud de, de determinados agroquímicos, pero si quieren hay estudios de qué pasa cuando, cuando estos agroquímicos se, se juntan, ¿no? como esto, el agua de la canal tiene cuatro agroquímicos, cada vaso de agua de la canal tiene cuatro agroquímicos en su composición. Bien, y digo, está claro eh, eh, la contaminación que hay en el agua, que decís obviamente es el agua que se toma no de, de la canilla, cuando decís el agua de red. Eh, eh, eh, ¿En qué medida pueden o, o tienen algún rastreo, algún monitoreo que pueda relacionar algún tipo de enfermedad que, que, que se muestre de alguna manera crónica en la ciudad eh, con la presencia de estos agrotóxicos? Mirá... Eh... El año pasado en Tandil se sancionó una ordenanza de regulación del uso de agroquímicos. En esa ordenanza participaron eh, diferentes sectores, principalmente sectores del agro, pero hubo una participación muy particular que fue la comunidad médica de Tandil a través de un manifiesto, de un manifiesto médico en el que los eh, eh, médicos que, que firmaron este documento daban cuenta del aumento del exponencial aumento en los últimos años de problemáticas o afecciones en la salud relacionadas al uso de agrotóxicos. Por ejemplo, eh, especialmente pusieron en eh, foco en la etapa prenatal el incremento de los abortos espontáneos, las malformaciones congénitas, el linfoma no-hoking, el cáncer infantil, el daño genético y alteraciones en el neurodesarrollo. Estas cuestiones fueron eh, presentadas por la comunidad médica de ETAMIL al Consejo Deliberante de Tandil, al municipio de Tandil, y ese manifiesto se hizo público. Eh, ¿Qué puedo decir yo que no hayan dicho ya la comunidad médica en ese sentido? De ¿Cuáles son los, los efectos? Lo que pasa es que socialmente todavía hay una disociación de, de estas afecciones eh, con el uso de agroquímicos. Bien. Ahora, eh, todo el tiempo nos estamos encontrando con noticias similares de localidades de la provincia de Buenos Aires, también del país. Eh, bueno, por ejemplo en Azul ¿no? Eh, sucedió lo mismo, que es una localidad ahí cerca, no tan lejos de Tandil. ¿Ustedes están re, eh, armando algún, alguna suerte de red o de mapeo conjunto con las localidades como para también dar cuenta ¿no? de que esto no es un accidente y ni, ni una excepción? Eh, estamos en diálogo... Con, con las distintas comunidades, eh, sí estamos en diálogo, es difícil pensar en estar armando una red en este momento, pero sí sabemos que estamos en una situación similar y eso da cuenta de que esto no es una, lo que sucedió en Tandil no es un caso particular, eh, como tampoco fue un caso particular Lobos, Pergamino, eh, Guayacucho, entre otras localidades que han analizado agua. Este es el correlato de los 600 millones de kilolitros de agroquímicos que se están usando en eh, en la Argentina y del corrimiento de la barrera de la frontera agrícola uh -huh. eh, Digo... En alguna medida, pues, lo que está planteando es la cuestión de fondo, ¿no? Es el modelo de producción, el modelo agrícola que predomina en, en la Pampa, por lo menos en la Pampa argentina. Eh, ahora, hay algunos reclamos, algunas medidas puntuales que en algunos municipios se, se pidieron, se judicializaron, en, en muchos casos se les dio la razón. ¿Ustedes están yendo por esa vía eh, como para, en principio, mitigar el impacto, más allá de, del, del cambio del modelo que, que sería algo de máxima? Sí, eh, sí, sí, de la Junta Nacional estamos llevando a cabo distintas acciones, tanto acciones en la sociedad civil, de concientización, como también acciones acciones legales. Sí, sí, eh, el, la pata legal es un camino que eh, estamos transitando con distintas con distintas causas. Eh, fue, el, por ejemplo, el del, del año 2020 cuando el juez eh, Blanc, también una medida cautelar que alejaba las fumigaciones a las terrestres a 500 metros de viviendas, y 2.000 metros las aéreas, claro. eso fue una conquista popular a través de, del ámbito legal. Bien, ¿pero eso se está aplicando en este momento en Tandil? Porque entiendo que la ordenanza es mucho más laxa la que tiene Tandil, ¿no? Exactamente, eh, sí, la medida cautelar no, por parte del municipio hay un desconocimiento hacia, hacia esta normativa y desde la Junta Vecinal como, como parte de la sociedad en sí, seguimos insistiendo de que el modo en el que se sancionó esta ordenanza eh, no fue no es legítimo y que las medidas que se tomaron no fueron legítimas. Por eso seguimos eh, llamando a que se revea esta, eh, esta medida. Y bueno, eh, estamos presentando pruebas fehacientes de por qué hacemos ese, ese llamado. Bien, Juan, entiendo que eh, el intendente de Tandil es, es del radicalismo, bueno, hace años ¿no? que está él, eh, si no me equivoco, o me corregirás, eh, ¿tuvieron alguna respuesta, alguna comunicación o el apoyo de algún otro sector que no sea el, el oficialismo ahí de, de la ciudad? En el Consejo, por Respecto ejemplo. A la Respecto, respecto de los, a los análisis, análisis, respecto de los reclamos, respecto de alguna manera llevar al Consejo Deliberante alguno de sus reclamos. Bien, respecto a los reclamos, eh, no, respuestas favorables al menos, no hemos tenido. Por el contrario, eh, cuando se sancionó la, la ordenanza eh, el año pasado, se sancionó por unanimidad, hubo una sola abstención, ah. y desde el Consejo Deliberante la consideraban como una normativa superadora. Eh, ah. Esta, esta normativa, ya te digo, establece distancias de 60 metros de viviendas, 60 metros Nada. para, para las para las viviendas, uh -huh. eh, son dos calles. Eh, claro. A mi casa, por ejemplo, cuando aplican agroquímicos, que yo vivo en Gardey, eh, dentro de la zona urbana, llega completamente. Sin embargo, eh, ya te digo, las respuestas no fueron favorables. Ahora, respecto uh -huh. a los análisis, eh, todavía no hicimos una presentación formal, porque el día de ayer quisimos hacer la presentación, primero para la, para la comunidad y después haremos las correspondientes presentaciones formales. Juan, decís que cuando fumigan ahí cerca de tu casa, vos lo sentís, ¿qué es lo que siente una persona que vive cerca de un campo fumigado? Primero olor, segundo impotencia y tercero empiezan a aparecer las consecuencias en el cuerpo. Mi eh, Mirena tenía dos meses de nacida cuando tuvo sus primeras erupciones en la piel, debido a una deriva, sentíamos en casa el olor y a eh, los dos días, Empezó al día siguiente, perdón, empezó a tener ya sarpullido en toda la piel Pica, ¿no? Eso de alguna manera es lo que me comentaban en algunos lugares Que, que, que se irrita la piel, que las fosas nasales, no, ¿no? Hay distintas afecciones eh, De todas maneras, eh, la cuestión quizás que también de fondo Es qué pasa cuando eh, con, con, estamos expuestos cotidianamente De manera crónica a estas derivas eh, Lo mismo sucede con el agua esto es como, como el, se puede hacer un paralelismo con el cigarrillo. Yo me fumo un cigarrillo, no me va a pasar nada, pero cuando te fumas todos los días un cigarrillo y está comprobado que hay consecuencias, con esto pasa lo mismo. La cuestión es que no depende de nosotros poder controlar esto, sino del Estado, y el Estado no lo está haciendo. Bien. ¿Se suma otro municipio a la lista? Larga lista ya de... de, de, de... De municipios envenenados eh, en su agua, en su tierra. Juan Mide y de la Junta Vecinal eh, de Dandil nos contó un poco eh, cómo es que lo detectaron y, y que de alguna manera el poder político hasta ahora no está dando respuestas. Gracias, Juan, por atendernos. No, por favor, Diego. Gracias a vos y a todo el equipo y a la gente eh, que nos escuchó. Bien, gracias.